Noche tras noche su encuentro era prioritario, era necesario, no faltaba ninguno de los dos. Platicaban y reían juntos, en ocasiones se contaban hasta sus más grandes miedos, sus tristezas y frustraciones, ya eran grandes confidentes. Él que su padre fuera tan exigente y lo quisiera al frente de su compañía y ella que su familia no superara la muerte de su hermano menor por sentirse culpable su padre tomara todas las tardes descuidándolas por completo y en ocasiones haciéndoles daño pero lo amaban y no lo abandonarían Siguieron pasando las semanas y los meses haciendo el mismo proceso. Se conocían tan bien que a veces no necesitaban hablar. Separaban el uno al lado del otro, agarrados de la fría y herrumbrada baranda, solo viendo la bella constelación. Y si no había estrellas, Aún así era un manto oscuro como pintado por ángeles. Juntos estaban superando sus mayores miedos y planeando decidir por ellos. Ya estaba decidido, ganaría el último juego y solicitaría una beca. Estudiaría lo que él deseaba. Su padre ya no sería dueño de su vida. Pensaba para sí cada vez que la veía y en su mente creaba toda una vida junto a ella, pues era quien le infundía valentía. Ella solo sonreía y recordaba que no podía abandonarlos. Por su parte, él, al verla, y reconocer sus pensamientos, y ver esas lágrimas rodar por sus mejillas, solo la abrazaba fuertemente, sin decir una sola palabra. ¿Cómo sería tan egoísta? Ellos eran sus padres, y no podía abandonarlos por estudiar. Él solo podía abrazarla abrazarlas para que ella se desahogara en sus brazos. Curioso, cómo en aquel lugar eran uno, pero en la escuela era diferente. Ella respetaba su espacio de chico popular y él solo le sonreía cuando la veía al cruzar por los pasillos y encontrar sus miradas, guardando. Como el tesoro más precioso, sus encuentros secretos. No podía faltar quien se diera cuenta de aquellas mágicas miradas, llenas de brillo y emoción, acompañadas de una sonrisa que describía a la perfección la felicidad absoluta. Esta historia continuará, no se la pierdan. Historias de las almas sin rumbo. Estás escuchando. ¿Tiribola?